Hola señores, o sea, aquí estamos en Super Mario Maker 2 Después de bastantes meses Diría que 7 meses que no traigo Este juego al canal, así que Vamos a ver qué tal Y de hecho, es los meses que hace que no juego A este juego, bueno a lo mejor alguno, Pero poco, eh Así que vamos a niveles mundiales Y a ver, vamos a poner difíciles, yo que sé Bueno, difíciles no, porque Hace bastante que no juego, así que eso es, presentamos los contra reloj en compite con creadores de todo el mundo intenta superar el récord mundial. También podrás conseguir atuendos tu si superas niveles y coleccionas sellos, de Va aportarás. Eh, vale, pero no, vamos a explorar los niveles, eh, prometer orrer y a ver qué tal. Bueno, populares, yo diría. Como hace bastante que no... Bueno, así se carga, vale. Eh, tengo notificaciones más tarde. Vale, populares, a ver aquí que hay. Eh, zigzag. Vamos a jugar este. New Year Trial. Ok. No parece muy difícil, pero bueno, vamos a, a probar. Ahora que hace bastante tiempo. Pero bueno, igualmente yo creo que es bastante fácil. Porque más del 80% de la gente se lo ha pasado. Así que esto a ver. Qué es. Vamos a ver. Vale. y ahora eh, vale. salgo por aquí vale, para dentro, a ver ok, está Bowser. bueno, no sé si es Voucher ah, vale, ya esto es de vale vale, esto, vale no sé si hace falta hacerlo más veces vale, sí, parece que sí vale, hasta que nos consiga la otra llave Vale, me lo he hecho mal Vale, a ver Así ah, Vale, activamos este Este eh, Vale Vale, pero parece ese día no funciona Pues no Ah, claro, pero ya tengo la llave Entonces entro ahí Vale, y supongo que ahora puedo conseguir la otra Ahora no, así si esto es el principio justo lo del principio no vale pero por aquí también puedo pasar vale ah no parece pero no es lo mismo ok vale subimos aquí le damos a checkpoint vale vale ahora nos metemos aquí dentro vale perfecto vale ahora que eh, no vale saltamos Perfecto, ¿y ahora que pasa? Vale, otra llave. Eh, cuidado que nos matan, ¿vale? Ah, pero hay que subir, joven. Pues.. Eh, ¿Cómo lo hago? Supongo que ahora. Eh, vale, pero me caigo. Ah, vale, claro, pero eso no se puede hacer todavía. Vale, pero creo que. Hay que subir Vale, pero Tenemos oportunidades, así que Bastante guapo está este vale. Ahora nos metemos Aquí dentro eh, A ver si me deja Vale, abajo Perfecto Vale Ok, suben por aquí Ahora si me agacho Vale, hay que coger absolutamente todas. Vale, queda una. Vale. Bueno, da igual. Vale. Vale, es que resbala, ¿eh? Porque esto es hielo, ¿vale? Okay. Pero no está mal, ¿eh? Perfecto. Vale. 2019, what? Claro que eso es despedir, vale Subo por aquí arriba, despedir al 2019, vale. aquí ya terminó hace tiempo, eh Bueno Dos días tampoco Vale, para adentro, perfecto Vale Rápido que viene Templar -land. Rápido. No. Bueno, tampoco te puede ganar a la primera, sabes. Vale, vale, vale, vale. No me. Vale. Perfecto. No. Eh. Eh, cómo la ha cogido, vale, creo que la tenía el monstruo ese. Bueno ahora mismo es que los nombres se me han olvidado algunos, algún nombre a ver, cupa y todo eso no. Pero eso no sabía cómo se llama. Vale, creo que era como de Bowser, ¿no? Vale. La verdad es que la música está bastante guapa, eh. Esta es el super más Bros diría. Ahora cae esto. Oh. Está bastante guapo el nivel, ¿eh? Y hasta aquí el nivel. La verdad es que este juego es un juegazo, gente. Ya sea el 1 o el 2. Yo diría que el 2 mejor, pero bueno. Genial. La verdad me ha gustado, sí es cierto. Que el más rápido lo ha hecho en un minuto 46, pero bueno. Salir, a ver. Vamos a ver otro que parezca interesante Aunque que salga Hello Kitty, no sé Pero vale, casi todos son ahora De feliz 2020 ¿eh? ¿Vale? Con todas también Yo creo que lo ha he hecho el mismo ¿eh? De hecho, mira eh, ¿Cómo lo hago esto? Para pues claro, abro aquí, vale mm, Vale Vale, pero no comprendo que hace esto, ¿sabes? Vale, a ver, te lanzas aquí la bola de nieve, vale ya aquí? qué Vale, a lo mejor es timing, vale Perfecto, vale Ahora que Y ahora supongo que puedo pasar por ahí Vale Vale, hay que conseguir todas Pues no se sé jonga Vale, pero es necesario, pues Esto va a estar complicado ¿eh? Pues no tengo más habla, a ver, ¿me puedo meter por aquí? Vale, sí, perfecto. Ok. Y ahora me meto ahí, supongo. es esto lo mismo? Ah, bueno. Es lo mismo. Sí. Exactamente lo mismo. What? Vale. Aquí me metemos en el primero, vale. Vale, ahora cojo este otra vez. Me meto aquí, ¿vale? Pues si no ese será el segundo, ¿vale? ¿no? Vale, puede ser que sea este. Vale, perfecto. ¿Qué hago con ese? Vale, a lo mejor si yo salto, salta él. Vale, sí, sí, sí, sí. Aquí, aquí, ven. Vale, sí, justamente es así. Vale. No, no, no. Vale. Sube por aquí. Vale. Vale. Eh. Vale, pero ¿cómo consigo que las coja? Vale, a ver. Creo que es lo que hay que hacer. Sube por aquí. Vale Cre eh, Ya sé cómo hay que hacerlo Simplemente que no sé cómo hacer que no se me caiga Porque a ver Si se cae no podemos subir Ah vale, ya, ya, ya Ya lo he pillado Ya lo hemos pillado Corre, corre, corre, corre Perfecto Ok Y para abajo Vale, perfecto, ya lo he comprendido vale ahora vale, tenemos que el siguiente vale espera, espera espera vale no perfecto vale y ahora hay que ir al siguiente vale el siguiente será el tercero vale vale vale es fácil y mola eh La metemos aquí dentro perfecto vale <risa> vale con cuidado Vale, perfecto Vale, nos metemos para abajo Vale, simplemente había que esperar okay. Vale, ya tenemos el tercero Ok Nos metemos y ya queda el último Y diría que subíamos ahí Que subimos por ahí y ya está Vale, perfecto Vamos a entrar a esta A la última ¿Y aquí qué hago? ¿Aquí puedo pasar? Vale, pero entonces ¿qué hago? Vale, supongo que hay que hacer... A ver... A lo mejor puedo cogerla, estoy... Ah, vale, vale, vale... Ok, vale... Otra vez... esto Bueno, no sé qué está desbloqueado. Vale. Mm, ah. Vale, pero ¿eso para qué? Pues creo que este nivel lo vamos a dejar, ¿eh? Porque no sé. No sé cómo va. Porque creo que lo he liado. Vale, si pudiera. A ver, vamos a volver a empezar. Bueno, vale, no. Salimos de nivel, no me ha molado, a ver. Vale, vamos a ver este nivel. Este tiene buena pinta. De un canadiense. Vale. Vale, pues ya estamos aquí. Vale. Ok. Bueno, esto tampoco. No Vale, ojo, este de aquí. Aquí ¿Es hay algo? No. Eh, ¿cómo es? Vale. Ah, vale, ya sé por qué es Toad. Porque creo que yo lo dejé con Toad. No es que... Sea porque sí. Es porque yo tengo puesto de personaje y creo que tengo a Toad. Vale, puedo subir por ahí y entonces Este bloque, que no sé si sabéis Que lo que hacía era esto Bueno, voy a abrir esto por acá te si Poca cosa Vale, aquí Perfecto Porque ha salido mal Da igual, sigamos, vale, consigo esto, vale, perfecto, vale, y si paso por aquí, vale. Vale Vale, pero creo que puedo saltar de sobra, es decir, da igual que no tenga. Que no sea gigante, da igual. Vale, subimos por aquí. Vale, es para conseguir más monedas, ok. Que no termine de comprender para qué son las monedas parte de... vale, perfecto me caí subo por aquí lo cojo rapidísimo vale, 34, perfecto vamos para abajo Monte. vale, ya la supongo que lo hará para ir arriba más o menos. Bueno, da igual. Vale, por aquí abajo primero. Vale, vale, vale. Queda feed. Ok. Vale, pero no hay punto de control, joder. Bueno, da igual. Da igual porque ya sabemos hacerlo. Con los ojos cerrados. Vale. Subimos aquí. Vale, Perfecto. esto. Vale. Era cabeza, pero me da igual, ¿vale? Esto ya es de broma, ¿eh? Vale. No. No voy a caer porque me da igual las 10 monedas. Toma, aplástalas, la verdad. Mola un huevo el duro de cuando, lo... de cuando aplastas a los bumbas. Pero bueno. Vamos para abajo, perfecto. Eh, toma. Le damos aquí. No. Te da así, no. Vale. Creo que ya estamos por, por donde estábamos al principio, así que... Vale. Vale. Bueno, no, era ahí, pero bueno, da igual. Perfecto. Vale, por ahí no hay nada, ok. Pues pasamos por aquí. Vale, volvemos a esto de aquí. Vale, hay que activarlo ahora Pero el problema es que Como me ve con eso Con el lo que sea Gusano o lo que sea Vale, perfecto El primer punto de control ¿eh? Vale Por aquí hay abajo No Ok Por si acaso hay alguna cosilla. Vale. El resto. Eh. Vale. El resto. Vale Voy a conseguir ese de, de ahí arriba A ver qué es eh... Vale, no ha sido buena idea Ok Vale Por aquí hay algo No Vale Vale Hostia ¿Vale? Vale no Creía que me daba tiempo ju justo, pero no Lo bueno es que hay un punto de control Más cercano que el otro, así que Bueno, da igual Por aquí Esto Esto ya parece de broma, ¿eh? Ya morimos de una forma más. Tondas. Vale. Pero no me.. Joder. No me da el tiempo por un milisegundo, ¿sabes? Esto sí que da rabia, pero no. Rabia no, lo siguiente. A hacer voy a darle a ese voy a esperar un segundo vale perfecto ahora sí ahora sí que sí vale estamos al final problema que. ¿Pero quieres pasar? Y. perfecto. Vale. Yeah. La verdad me ha gustado mucho, ¿eh? Ha estado bastante guapo a nivel. Eh, genial. Pues creo que por aquí vamos a dejar. El vídeo de hoy de Super Mario Maker 2. Espero que os haya gustado. Ha sido corto. Bueno, corto. Pero creo que hemos jugado pocos niveles. Pero bueno. Yo creo que han estado bastante guapos. Y eso que... Espero que... Si os gusta, pues que apoyéis esta serie. Con un like. A ver si podemos llegar... Yo qué sé. A 20 likes, aunque sea. Y poco más que decir. Adiós. Y anuncio, espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo. O esto, Adiós.